Ah, muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en el tercer episodio de The King en donde los anteriores episodios si aún no lo han visto los voy a dejar en la otro, la carpeta de reproducción los voy a dejar en la otro. contra juego y contra esta cosa calva y, y que no tiene dientes y esta cosa que tiene el estómago salido, bueno, vamos con el video. Estaba realmente interesada con esta maldición Tal vez ella descubrió algo que, de lo que yo me perdí Yo no encontré nada sobre esto en la mansión Por lo que pensé que en su escuela era buena idea Fue cerrada hace algún tiempo Porque todo lo relacionado con esta historia Comienza a pudrirse con el tiempo Firmado por Copiviro Bueno Ya llegué acá de nuevo eh, Esto se ve muy tenebroso bueno, al menos no es tan malo como la anterior vez Un parlante parlante Y aquí los alumnos probablemente escucharon el último adiós Cuando se a la escuela Debe haber sido un día triste Bueno, a ver esto Esto es algo más No Es algo raro Mira, Carmen. Esto lo extraeré un rato o sea, de que habrá enemigos Bueno, eso me lo esperaba A ver, acá habrá algo Porque siempre termina viendo algo Creo que no es un idea. No me lo he encontrado Ya viene no es buena idea salir ahora mismo Otra vez la misma sensación Definitivamente esta presencia está aquí Viene para dar un paseo nuevamente ¿Quién es esta vez? No sé pero viene Oye como un perro Bueno, no tengo ojos así que no es buena idea Creo que no sé, ah mira un ojo ¿Dónde está? Es amo, ¿eres tú? Espera, chico, ¿eres tú? ¿Qué está pasando? Ay, Abre las puertas, ¿no? Es decir que no puedo estar a salvo. No puedo estar a salvo. No puedo estar a salvo. Salgo, no lo salgo. Pondré aquí en medio para que, que así no me... Voy a dejar la carne y a Este es el que más miedo me da No, está cerca de mí Está cerca de mí Cerro las puertas, creo que ya No, no me había fijado que aquí podía haber ¡Uh! Un proyecto escolar mm, Esto es interesante Parece ser un proyecto escolar Bastante robusto en eso es muy viejo, debo ser cuidadoso Bueno, eso es raro Voy a llevar la de esta Por si acaso Tengo una de carne Ya no es seguro estar en los Voy Por aquí, bolsa Carne, chido Otra carne, tengo muchas posibilidades de sobrevivir Oh, mira que había bien harto de dinero una historia familiar, es una especie de rol genealógico, con solo tocar más que los fríos es bien, hay más que eso, el título es apenas legible. ¿Y es la familia del señor Miles? Ok, lo tengo, pertenece a Millie Miles, la hija de ese hombre tan problemático. Esto no puede ser solo coincidencia. ¿Cómo es que todo esto está conectado con las visiones que tengo? Voy a dejar la carne por si acaso viene. Pero... Aquí sí que había dinero. Vine. dejarlo por acá, por allá. Por si acaso viene. Está al lado de... Creo que por aquí es donde más pasa. Bueno. Voy a ver por las ventanas estas. Aquí me voy a meter. Oh, este... Un mescarne. Lo voy a dejar ahí por si acaso viene. Ay, dinero. Su maestra hizo notas en el costado Hay mucho más que eso, la maestra y de Emily dejó algunas notas Mucho en eso Uf, la escultura es horrible oh, no. Esto es bueno Está aquí Viene por aquí Porque Es señal de que está aquí No vieron no. Debo de vigilar quién esté por aquí no es, no es muy buena idea pues. corre, corre, corre, corre Aquí no hay nada ah, Lo voy a dejar aquí en medio por si acaso bien. Este. Y esto cada vez se pone más tenso Voy a esperar un momento Mientras voy a ver dónde está, está Creo que está arriba Puedo aprovechar para investigar por aquí. Está volando otro pedazo de carne, eso me ayudará. Creo que no es bonito extra. La carne aquí. Por si acaso viene. Cierra las puertas, por favor, cierra las puertas bueno. que, Espera un momento Creo que se abren cada vez que suena la campana No es que venga Oh Yo yo, yo retrasado que pensaba Que era Es que se retrasado Voy a ver si hay alguna puerta. A ver por aquí. Aquí entra. Es que es un moldito. Ah, se abren las puertas, no es buena idea salir. No, es buena idea salir. Mejor dejo la carne por si acaso. Creo que es para distraerlo. Oh, bueno, las puertas. Se comió la carne. No lo no, logré no, ver. Oh, no manches, es que está podrido aquí. Voy a tener que esperar un poco. Esto cada vez da más tensión. Ay, ay, ay. Uh. Ya no puedo entrar. Puedo ir adelante. Si no se entra, si no suena la campana, podré ir rápido. Bueno, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. <risa> corre. Oh. Bueno, ya creo que el perro se fue. ¿O oh, no? A ver, no pobre te robé, qué parar eso, ¿no? Oh, qué he hecho, yo lo perdí todo el chico Ay bueno Se abren las ¿Qué Qué suerte que esto es un almacén ¿Quieres que instalemos software en las computadoras? Y no manches que eso fue raro, eh. Bueno, a ver. Vengo por aquí. No veo almacén. ¿eh? <risa> no. Creo que ya se fue. Creo que sí, pero se abrieron todas las puertas. Ay, hubiera usado el ojo mejor. a Otra vez No puede ser, otra vez No me deja salir ese perro El perro ese me está campeando No puede ser que me vaya a matar Creo que no es buena idea ahora mismo salir Porque las compus están temblando la Están temblando <ríe> Bueno, ya me moví al baño Uh, qué bien ella hizo nota sobre una maldición. Ella cree que la maldición se engancha en las personas con problemas. El señor Miles aparentemente fue un buen anfitrión durante años. Me voy a poner acá. Qué <ríe> Déjame hacer del baño, por favor. Voy a hacer un poquito de rayadero. Bueno, ya creo que ya se formó. ¿Qué está haciendo el baño? Estoy haciendo el baño Bueno, esto no es una puerta del agua. A ver, ¿esto se puede abrir así? No, no se puede abrir así Creo que no es buena idea Que aún no se va Bueno, voy a mirar un poco Bueno, ya Voy a lavar las manos un poquito y ya Bueno Aquí me voy a poner Una campana descurruciada de No lo parece, pero todavía funciona Y parece influir en las puertas de alrededor Cuando suena Esto no debería de pasar Bueno, me quedo con esta bolsita Bien Bien, bien, por favor no me mate Estoy Un poquito acá Uh, ya, ya, ya puedo recogerlo. El... Quiero ver al monstruo Pero ahorita que gane Porque ahorita no quiero verlo Hoy no voy a esperar un poquito Parece que ya se fue No me puedo confiar aún Lo sabía Un poquito de carne por si acaso ¡Míralo! Qué suerte qué, ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Tengo miedo Se está acercando ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Cómetelo! Vaya, we got time. <risa> no, copio, corre, corre, corre. Otra vez la largo. Me quedo con esto, ahora. ¡La avaricia! Ahí está. La avaricia tampoco se Ya lo sé. ¿La ¿Carne? ¿La ¿Carne? que no, no, no, no, no Aquí está muy bien saqueado. Dame por favor la campana ahora. Ya mi perdición se si suena ahora. A ver. Títulos generaciones atrás. Parece que son certificados de enseñanza. Uno está roto pero parece que alguien lo hizo. La maldición ha estado presente por generaciones. La maldición ha estado presente por generaciones. Principalmente en la familia del señor May, pero no es la única. Sí, soy una prueba de eso. Bueno a seguir saqueando para ganar. No, pues, las notas van en detalle. Al fin esta maldición. ¿Ya cree que te puede hacer cosas? No. Solo verlas como alucinaciones, sino como materializarlas. Un poquito de dinero. Campana. Necesito ahorrar para correr. Ojalá que me pudiese agachar. Voy a ver si hay algo más por aquí. No. Ya, la campana que cierre cierra la puerta que no es que soy el director gracias Ahí hay algo esto ahorita lo voy a leer que si no muero. poquito ahora voy a leer un poco eso significa lo que creo que significa esto significa veo mi pasado mis errores mis demonios puedo verlo y o oh no no puedo seguir reviviendo esto. esto a mí me da miedo ay ay ay ay ay ay ay ay un montón de libros de biblioteca son de generaciones pasadas historia fo y un battle raro llamado cueca bueno voy a salir de aquí porque lo más seguro es de que venga por mí. Eh. eh sonó algo sonó algo raro no quiero morir ahora no me falta una bolsa. Bueno, rápido. Por aquí es pasillo ya, es que no puedo pasar. Ay, ay, ay, ¿dónde estará? Está bajando escaleras, bueno. Carne y un ojo, bueno. Algo bueno. Voy a dejar carne por si acaso. Y duele, Arma, ¿por qué me heriste? Nunca quise hacerlo, yo solo. Él me hizo enojar mucho. Nomás me queda uno más y gano. O eso creo. Creo que no sería buena idea salir por ahora. Bueno. No, no, no, no, no es nada buena idea. No es ninguna buena idea. No es buena idea. No es buena idea. No es buena idea. No es buena idea. No es buena idea. No es buena idea. No es buena idea. Por favor, ya vete, vete, vete. Que no me queda una. No quiero morir ahora. No me digas que se quedó encerrado No, no se quedó encerrado Aunque hay la posibilidad de que se quede encerrado Otra Nada más me queda una bolsa Creo que no sería buena idea por ahora Ay. Esto me pone muy tío. Era la última bolsa. Voy a quitar. Voy a dejarla con Acaso bien. Ay, se robilla, pero esta bien. Bueno, sí. Aquí estaba todo. Oh, no, no, no, no. Ah. Debo deshacerme de esto. Debo encontrar a esa maestra o más de su nota. Ella definitivamente sabe mucho sobre esta maldición. Tengo que deshacerme de esto. ¿Tengo qué? Bueno. Nomás un momento y me voy de aquí. De eso no te preocupes. Busca la salida, escapa. Uy, sí, ya... Yo ya sé dónde está. Bueno, voy a esperar a que se me recargue la estamina. Espera, anota algo para ti. Sistema de radiotransmisión escolar está totalmente rota. Me pregunto, ¿qué tipo de comunicados se enviaron a través de esto? Tal vez dijeron adiós cuando cerraron la escuela. Espero que no lo hayan ni... hecho. Bueno, espero que ya... Te... Terminó mi misión Voy a dejar la carne por si Voy a estar dejando carne en el piso Por si acaso esa cosa me viene persiguiendo Bueno, nada más me falta Un poco y ya gano Ya creo que ya me puedo ir corriendo Yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo Yolo, yolo, yolo, yolo Aquí debe estar la salida No me digas que Un poco. Voy a agarrar dos carnes para que si no No me falta poco y ya me voy. Si Mientras estimula la luna puedo salir. Ya, ya puedo salir. Por aquí no es. Por aquí no es. Aquí no puedo subir porque aquí está... ¿Qué va a estar la salida? Entro, estaré seguro ¿no? Voy a agarrar la carne Es que no encuentro la salida Si no la encuentro No puedo escapar Ay, ay, ay Esto se va a alargar mucho Aquí es donde entré la última vez, ¿no? No, no, aquí no entré Bueno, no me hace Unos Cuantos Ahí hay un ojo para encontrar la salida. Escala la salida y escapa. Es lo que estoy haciendo, pero no la encuentro. No puede ser. Esto cada vez se vuelve peor. Esto cada vez se vuelve peor. Está dentro de la salida, voy a morir. Y no quiero morir, ¿sabes? Me voy a perder. ¡Ah! Por Dios! No. Fue porque el otro amo te dijo. Sí, chico, estaba enojado. Y tú estabas en el camino. ¿El tercer piso. ¡Ah, aquí está la salida. Aquí puedo ganar. Ya puedo ganar con la salida aquí. Ay, bueno, al fin. Mucho dinero necesito ahora. Necesito que me cooperen demasiado dinero aquí. Por favor. La salida está por aquí. Ya lo sé. Y el perro ya lo tengo controlado con la carne. Así que ya no me puede hacer nada de ese perro. A menos que se me venga si viene y me quiere comer, pues simplemente se come la carne. Ya sé dónde está la salida, no me. Nada más dos bolsas. Voy a esperar que se vaya el ruido y nada más dos bolsas y gano. Ven. Yo siempre estuve ahí para ti Está bajando, eso es algo bueno Yo siempre estoy ahí para ti, amo Lo sé, de verdad, lo siento mucho por lo que pasó Bueno, nada más Una bolsa más y gano Carne y bolsa, yo no Ya tengo para escapar corre, corre, corre, corre, corre, corre. Es un laberinto Voy a dejar carne por si acaso viene esa cosa. ¡Sí! Oh, mi pobre amigo. Nunca le quise decir esas cosas. Estaba tan molesto, tan triste. Lo siento mucho. No me controla. Y tú resiste las consecuencias. Siempre estuve ahí para mí. ¿Acaso es un castigo por lo que pasó? Creo que me lo merezco. Recibiste la culpa por nada y ahora me odias y tratas de asesinarme. Acechando en los pasillos, esperándome. como jugar las escondidas? Pero no te dejaré atraparme. Todavía no necesito respuestas. Firmado por Copeviro. Bueno, chicos, aquí termina el video, tristemente. Ya que en cada capítulo de esta miniserie, nada más podemos contra uno, y en este caso, este es el más que más me ha costado. Bueno, 5 likes, 10 visualizaciones para el siguiente video, Cuándo contra este, que creo que es el mismo, pero ni modo, bueno, adiós.